Silvia Pinal, actriz de cine, teatro, televisión, empresaria, política y productora mexicana. Silvia Pinal Hidalgo Guaymas, 12 de septiembre de 1931, es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria, política y productora mexicana. Pinal comenzó su carrera en el teatro y en 1949 incursiona en el cine. A principios de la década de 1950, Pinal alcanza popularidad interpretando numerosos papeles secundarios en el marco de la llamada Época de Oro del cine mexicano. En 1954 su participación en la cinta Un extraño en la escalera del cineasta Tulio de Michelli la consagró en la industria del cine. Su trabajo cinematográfico y popularidad en su país natal las llevan a trabajar en Europa, España e Italia. Final alcanzará el reconocimiento internacional al protagonizar una célebre trilogía cinematográfica del director Luis Buñuel: Pridiana 1961, El ángel exterminador 1962 y Simón del desierto 1965. Además de su destacada trayectoria en el cine Pinal también se ha destacado en otros rubros. Fue pionera de la comedia musical en México, además de incursionar en la televisión, lo mismo en telenovelas, programas unitarios y de variedades. A su faceta de actriz también se le suman la de empresaria y productora de numerosos proyectos en cine, teatro y televisión. En un enorme momento de su vida, Pinal también incursionó en la política y ocupó algunos cargos públicos en su país natal. Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Sus padres fueron María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel. Pasquel era el director de orquesta en la Estación Radiofónica Mexicana WXEW. La madre Silvia quedó embarazada de Pasquel con tan solo 15 años de edad. Su padre no la reconoció y Silvia no la conoció hasta que tuvo 11 años de edad. Por parte de su padre biológico, Silvia tuvo tres hermanos más, Eugenio, Moisés y Virginia. Sin embargo, Pinal nunca trató a la familia Pasquel. Pinal pasó sus primeros años tras el mostrador de una mamá. Arisquería, ubicada cerca donde trabajaba su madre. Cuando Pinal tenía cinco años de edad, su madre se casó con Luis G. Pinal, a quien llamaban el caballero Pinal, un periodista militar y político, 20 años mayor que ella. Pinal reconoció a Silvia como su hija. El señor Pinal tenía tres hijas, más de su matrimonio previo, Mercedes, Beatriz y Eugenia. Su padre adoptivo tuvo varios cargos públicos en México. Fue presidente municipal de Tequisquiapan, Querétaro, la familia vivió en varias ciudades de México como Querétaro, Acapulco, Monterrey, Chilpacingo, Cuernavaca y Puebla, para finalmente establecerse en la Ciudad de México. Final sentía fascinación por el espectáculo desde que era niña. Además del cine y la música, le gustaba escribir y recitar poemas. Cursó su estudio primero en el colegio Pestalozzi de Cuernavaca y luego en el Instituto Washington de la Ciudad de México. A pesar de su aspiración artística, su padre la condicionó a estudiar algo útil y emprendió me aprendió mecanografía. A los 14 años de edad comenzó a trabajar en la coda como secretaria. Pinal alcanza el éxito y reconocimiento en 1954 luego de participar en la cinta Un extraño en la escalera, dirigida por Tulio de Michelli y protagonizada junto a Arturo de Córdoba. De Córdoba quería como co a la actriz italiana Gina Llorrigida, para la rumbera cubana Rosa Carmina, pues desconfiaba de Pinal debido a su juventud. Con el apoyo del productor Gregorio Wall-Chefstein, Silvia se hizo un cambio de imagen para destacar su sexy appeal, al mismo que le ayudó a que de Córdoba le diera su aprobación. El rodaje tuvo lugar en La Habana, Cuba, y la película fue un notable éxito de taquilla que consagró a Pinal como primera figura del cine.